Jugar en PC requiere de accesorios y periféricos, pero hoy hablaremos de uno de los más básicos e importantes, el mouse. Porque sí, más allá de su RGB y miles de botones, hay distintos con ciertas ventajas que te pueden ayudar no solo en tus partidas, sino en tu día a día. Si quieres jugar por años, este puede interesarte. Los ratones verticales se caracterizan por tener una inclinación que permite tomarlo con el pulgar hacia arriba y no hacia un lado. Una posición natural para los brazos y que reduce la fatiga durante tus sesiones frente a la PC y evita problemas a largo plazo como el síndrome de túnel carpiano o tendinitis. Surgidos como una opción ergonómica, los trackball van más allá del diseño ya que la esfera de plástico en una base permite mover el cursor sin que haya un desplazamiento como en los ratones tradicionales. Su curiosa forma de uso lo hace adecuado para juegos como RPGs o simuladores y es aún más efectivo que el vertical si quieres evitar lesiones a largo plazo. Una opción que en apariencia es más tradicional, pero con características únicas que pueden servirte para trabajo y otras actividades, son los multitouch. Un tipo de ratón que mantiene los botones derecho e izquierdo, pero elimina los demás junto con la rueda para incorporar unos sensores que permiten desplazarte en la ventana en la que te encuentras o incluso moverte a otras deslizando tus dedos. Por último, tenemos los 3D, surgidos para trabajar en modelos en tercera dimensión, algo que agradecen los arquitectos y diseñadores. Este tipo de ratón no sustituye al clásico, sino que lo complementa usándose uno en cada mano. En el gaming tiene la ventaja de contar con varios botones programables, pero son muy pocos los juegos que te permiten aprovechar su forma de uso. ¿Qué te parecieron estos mouse... -s -s -s? ¿Hay alguno que quisieras añadir a tu setup o prefieres algo más tradicional? Déjanos tus comentarios en las respuestas o en nuestra cuenta de Twitter.